Para ver este video te recomiendo previamente que le eches un vistazo a los que tengo de cada una de ellas por separado. ¿okay? Aquí voy a hacer el resumen de cómo es la representación de cada ecuación general de las cónicas, cómo se diferencian y cómo detectarlas al momento de que tú tengas un ejercicio, cómo se puede representar de manera de ecuación general y la ecuación canónica. Empecemos. Para el caso de la ecuación de la circunferencia, te comenté algo muy importante. Todas tienen un comportamiento de este estilo, ¿ok? Va a ser más o menos así. Y vamos a ver qué consideraciones debemos tener presente. Para el caso de la circunferencia, el valor de A y el valor de B tienen que ser iguales y del mismo signo. Eso es clave. Aquí, el valor de A... A es igual a B, mismo signo, eso no puede fallar, las dos tienen que aparecer, si, las do, si una de las dos no aparece ya no sería una ecuación de una circunferencia. Estos dos valores tienen que ser iguales, si esto es 1, esto es 1, si esto es 2, esto es 2, si esto es 3, esto es 3, etc. Si este es negativo, este también, y no te preocupes si es negativo porque si estos dos son negativos... Tú lo que haces es que multiplicas todo por menos uno, se vuelven estos dos positivos y todos estos números se van a, a agrupar y van a tener una representación para que tú puedas completar cuadrados y llevar a la ecuación canónica, ¿de acuerdo? Entonces aquí la ecuación de general de la circunferencia pilas, que estos dos son iguales. Para el caso de la elipse, vamos a ver el caso de la elipse. ax cuadrado más by cuadrado más cx más dy más e igual cero. ¿Qué consideración debemos tener con la elipse? Mira, la elipse se puede representar así, pero el valor de A y el valor de B no pueden ser iguales. Si son iguales, si son iguales, al final, ¿qué pasa? Sería una circunferencia, no pueden ser iguales, pero tienen que ser del mismo signo. No puede ser eh, un valor de signos diferentes, ¿ok? Pilas con esto que mira cómo lo va a representar. A distinto de B. A y B tienen que ser distintas distintas pero cuando tú multiplicas los dos números a por b tiene que darte un valor positivo o mejor dicho hay b distintos pero vamos a poner así del mismo signo ok si tienes por ejemplo 2x al cuadrado más 5y cuadrado más bla bla bla bla, bla si ¿sí, son iguales son del mismo signo ok genial pero son valores diferentes Elipse. Ya de ahí detectas que esa ecuación sería una elipse y ya no sería una circunferencia. Pero si estos dos son iguales, sería una circunferencia. Listo. Vamos con la hipérbola. Hipérbola, hipérbole. Nombres para esto. Igualito. AX cuadrado más BY cuadrado más CX más BY más E igual cero. Así como la tengo, pilas, así como la tengo, ¿sí? Parece ser esta o esta o esta. La condición, la condición para la hipérula es que A tiene que ser distinto de B y tienen que ser de signos diferentes. Signos diferentes. Pilas con eso. Este valor que está ahí genérico... Tiene que ser distinto este valor y de diferente signo. Si este es el positivo y este es el negativo, cuando tú sustituyas con números, si este es positivo y este es negativo, por tener el negativo, la Y, la hipérbola abre horizontalmente. Pero si este es el negativo y este es el positivo, ¿sí? con signos con valores diferentes y signos diferentes, si este es negativo y este es el positivo, la hipérbola abre verticalmente. Entonces, pilas es que, para saber si es una hipérbola, tú ves la ecuación general, tienen que ver los de X cuadrado y Y cuadrado. Mira que no he analizado nada de lo que está de más. Tienen que estar esos términos, todos. ¿ok? Estos dos para que tienen que estar presentes. Esto puede que uno no esté, puede que uno falte, pero esto es innegociable. Tienen que estar estos dos, al igual que acá, al igual que acá. Pero esto tiene que ser de signos diferentes y de valores diferentes. Aquí los dejo los dos positivos porque son valores genéricos. A puede ser menos 2 y B puede ser 1. Y son diferentes de signos distintos, ¿ok? Con la parábola, pila con la parábola que aquí está la clave. No puede aparecer uno de esos dos términos. Si fuese así, es una parábola que por estar elevado al cuadrado Y, es una parábola horizontal, dependiendo de este signo, abre a la derecha o abre a la izquierda. Si fuese así, es una parábola que por estar esto al cuadrado, eh, dependiendo del signo de esto va a abrir hacia arriba o hacia abajo Pero uno de los dos va a faltar Si faltan los dos, mi gente Mira, ¿qué pasa si faltan los dos? Ya sería una ecuación de una recta Ya sería la ecuación general de una recta ¡Excelente! ¿Cierto? Entonces pilas que no pueden faltar los dos Si falta uno, parábola Si están los dos, dependiendo de los signos Va a ser circunferencia, elipso o hipérbola Este es el resumen, esto es una belleza Entonces Mira que básicamente para la parábola vas a tener probablemente ax cuadrado más el valor de cx más dy más e igual a cero. O puedes llegar a tener, vamos a ponerlo así, o puedes llegar a tener el by cuadrado más cx más dy más e igual a cero. ¿Qué condiciones hay para la eh, ¿Qué condiciones hay para la parábola? O que este término, B es cero para que se anule este término, o que A sea cero para que se anule este término. Esta ecuación que está aquí, el valor de B, aquí, cuidado con que colocar aquí, aquí B es cero, se vuela el término que tenemos acá, y aquí en esta condición el valor de A es igual a cero. Si A es igual a cero, se vuela esto y te queda el resto. Entonces, aquí sería una parábola vertical, y aquí sería una parábola, Horizontal, dependiendo si esto es positivo para la derecha, si esto es eh, negativo para la izquierda Y si esto es positivo hacia arriba y si esto es negativo hacia abajo Depende también de los signos que tengamos acá, cuidado, ¿ok? Cuidado con lo de la derecha a la izquierda, cuidado lo de hacia arriba hacia abajo para la parábola Porque también depende de los signos que tengamos acá y lo mejor es hacerlo de manera analítica ¿Y dónde tenemos eso? ¿Dónde tenemos eso con ejercicio? Adivinen dónde, mira, mira en epsilonacademy.com. Si te gustó y entendiste este resumen, porque ya viste los videos previos de estas cuatro, te invito a que vayas ahora a la parte práctica y que empecemos a hacer todo ese análisis. ¿Qué vamos a seguir viendo con geometría analítica? ¿Cómo saber si un punto pertenece a una curva en específico? ¿Cómo podemos saber si un punto pertenece a una recta que me den? ¿OK? Vamos a hacer intersecciones también de lo que serían... Eh, circunferencias, cómo hacer ese tipo de intersecciones que al final es sistemas de ecuaciones por eso se engrana muchísimo con álgebra eso lo vamos a seguir viendo en los siguientes videos pero la parte de cónicas, cerramos acá nos vemos allá, ya sabes lo que tienes que hacer ¿verdad que sí? ¡Chao!